El abogado Justo Paulino Jiménez falleció luego de permanecer varios días en cuidados intensivos en el Hospital San Vicente de Paul en esta ciudad tras resultar gravemente herido en medio de accidente de tránsito. Familiares narran lo sucedido. Eh, el licenciado Justo Paulino fue a comprar algo de cena, frente donde vive, frente a zona franca, a un colmadito que había ahí cuando fue a cruzar. Es una curva ahí. Y lamentablemente el vehículo le dio le dio y le los golpes recibidamente en, en la cabeza. Ahí vino 911 lo llevó al hospital duró cuatro días en, en, en cuidado intensivo con todos sus medicamentos pero él no respondía porque la presión se le bajó y según los doctores que comenzaban ¿no? que solamente un milagro podía salvarlo porque ellos trataban de subir la presión para que la sangre circulara por el cuerpo. Y lamentablemente anoche falleció. En relación al responsable del hecho, asegura realizan las investigaciones, por lo que exigen que se haga justicia. No que, que se haga la, la justicia de la ley, que le hacemos un llamado aquí a la autoridad de, de, del Ministerio Público, de que haga lo que tiene que hacer justamente. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.